Catch me on memes, the pickle rick memes Me Fuck Normi When I die there enemy inside a Gucci coffee make kiss all day in the rain no stop and Jay kill Josh A make tracks too often I don't need a gold chain because we're too damn awesome When I die there enemy inside a Gucci coffee make kisses ¡Hola amigos! Soy NerdBife y bienvenidos de nuevo al canal Estamos en un nuevo episodio de Pokémon Souls Server el random lobby estamos otra vez con Jonel Buenas Y bueno chicos, como estáis viendo de fondo He cambiado otra vez mi setup y ahora no se ve tan feo, al menos hay unas estanterías y hay algo que poner ahí, o sea que ya no va a ser todo blanco. Y no va a aparecer mi madre por la espalda sin que, sin que se vea en el vídeo. Así que dicho todo esto, también tengo que comentar de que he leveleado muy, muy poco a nuestro equipo Pokémon. Básicamente Johnny está al 7, eso sigue igual que el otro episodio, y los demás Chuche, Vladimir y Rubia están al a nivel 5. De resto no los he querido levelear más porque si no se hace muy aburrido. Pero más que nada era para tener una seguridad por si acaso, ya que vienen muchos combates ahora y vienen rutas y tal, pues estar un poquito más segurito. Así que, dicho todo esto, vamos a continuar ahora con la historia. Ahora viene lo chido. Exacto. Ahora viene lo complicado. Así que vamos a darle a ver qué tal. Eh, teoría. Antes había un combate a la izquierda, si no me equivoco, en plan que había un tío peleándose con un nido y un ratata, algo así era, no me acuerdo, ¿verdad? Y... No sé decirte ahora mismo, la verdad Es que la... no, no, no, voy a ser sincero Esta es mi región... La región que más odio O sea, no es que no la odie Sino que no me gusta nada Y no la has jugado Vaya, no puedo escapar Buena basa Espérate tú que esto es super eficaz Escapate sin problema, vale Es que ya me estaba asustando ya Si, <risa> sí, llev llevamos a empezar mal el episodio No puede ser Ves, aquí se ve en combate Lo que no me acordaba es que combatía contra ellos O sea, esta región, literalmente... Eh, es la menos que he jugado, solo me la he pasado una vez en toda mi vida Y la verdad es que no me acuerdo de mucho, por eso yo mm, Jonel creo que me ha puteado por eso Porque es un cabrón, cabronsete Un <risa> poquito, un poquito Ya que él me elige la... La, la región y las normas y todo lo que él quiera Así que bueno, este elix es súper fácil, hago claro. un por 4 Bueno, un, es un por 2 en verdad, porque es un tipo tipo 0 Pero bueno, bastante fácil, subimos a nivel 6 Tiro vital, tío, ¿por qué rubia? Aprende solo ataques de tipo de lucha, solo Mira. Bueno, te van a venir bien. Tiro vital. Eh, le permite atacar primero, pero no falle O sea, ataca el vale. rival primero, pero después no falla. Vale, me parece correcto. Voy a quitarle doble patada porque Rubia tampoco es que sea un Pokémon muy rápido Espérate, que acabas sube dos niveles, ¿sabes? ¿eh? Me das tu número de teléfono. No, no quiero llamadas random. Que es no, no quiero llamadas random. Este también quiero luchar contra mí, ¿verdad? No sé si se vienen ahora dos rutas, tío, seguido, y... Y, y no sé si podremos, o sea, si será fácil capturar ahí o que me toque algún Pokémon decente y tal, porque la verdad que no tengo ni idea. Yo espero que, esperemos, esperemos. a ver, de momento tenemos mucha suerte con el equipo Pokémon que tenemos, porque la verdad que me gusta mucho el equipo que tenemos. O sea, es un, un equipo bastante hecho realmente, no te voy a mentir. Sí, la verdad que cuando evolucionen todos, mmm, vamos a ir guapo guapo. Un Taylor, vamos a cambiar el Pokémon. Porque si no, voy a solo aliviar con Rubia. Vamos a sacar a Vladimir, a Vladimir que tiene rayo carga. Si no me equivoco, voy a ir avanzando un poquito los combates. Esto así. Si veis que miro mucho a la derecha. Uy, ¿ojo la más eficaz? No, vale. Recordad que si miro mucho a la derecha es porque tengo el programa de grabación aquí. Y veo cuánto tiempo llevamos de vídeo y tal. Para calcular más o menos 20 minutos, tú sabes que los vídeos suelen durar eso: 20, 20 18, 25, 20, como mucho. 20, sí, cosas así. Dependiendo del. Obviamente, en medio de una captura o en un gimnasio no voy, a, no voy a cortar la grabación, o sea que es lo que duele el vídeo. Claro, güey bueno. Vale, eh. Es por aquí sí. Esta quiere combatir, ¿verdad? No soy nada pero si mira los ojos, prepárate para luchar. Ah, vale, pues voy a gastarlo. Vale. Hostia, un Waylor, tú. ¿Ah? Así me gusta. Un Waylor en hierba. Hombre. <risa> ¿Te crees, tío? Las ballenas nacen ahí, tío. No son de las coles. <risa> ¿No? ¿No? Claro, tío, como los niños en Japón. Prepárate para, uh, para el desafío de Manor de Trainer Marilyn. O sea. O Se llama Marilyn, muy bien. Un Minum Con, descarga. Vaya. Cada que tiene, onda va. cierto, uh. no estoy viendo el juego. ¿Cómo que no lo estás viendo? como que no estás en directo ¿Ah no? <risa> no Perdón Pensé que sí No, pachona Oye, a ver, a ver, que llevamos 5 minutos de vídeo, capullo Eh Los A buenos, ver. Eso se espera. A ver... ¿sabes? Eh... Espérate, porque me está pariendo la boca en lo que estoy configurando esto y... vale, vale Controller... Si, sí, exactamente Rubia está a nivel 7. Un put llena. Eh... Esa es contra Marlin, ¿cierto? Sí. ¿Por qué ¿Tienes todos los combates o qué? Tengo todos los combates en la pantalla secundaria. Hostia. Todos los Pokémon. Sé todo lo que va a pasar. <risa> Veo el futuro. Hostia, me está <risa> Chuche gana 34 puntos de experiencia y sube nivel 6. Vale, 48 pocos dólares. Estoy un poquito... Bueno, lo que viene a ser toca niño, ¿no? Tendré que poner a Chuche de primera. Porque ya lo que viene a ser... <risa> Baby no puede. Vale, no puedo pasar por aquí. Tampoco me interesa una valla. Vaya, me está llamando de madre. Diga, maloy me hay que pensar en que has emprendido un viaje muy largo. Me hubiera gustado que me lo dijeras. Tu dinero, ¿quieres que te lo guarde? No ahorrar, gracias. Vale. ¿Qué? No te guarde dinero. Siga así, valor estoy contigo. Es como... Ah, vale, no, no me lo quieres dar, pues me voy. Fuera. Literal. Eh, ruta 31, ruta nueva. Ruta ¿Sí? 31. Ruta nueva, vida nueva. Tengo miedo, tío. Ah, que... oh, no sé qué me puede tocar, ¿vale? A eh, ver, primer Pokémon de ruta que es algo bueno por sí. favor un Bronzor... dos tipos acero ya yeah. mm. no me termina de convencer tío nunca me ha gustado Bronson pero bueno eh, chachara que no, le debe, no es muy eficaz a ver cuánto le quito vale quito poquito te esquite vale soportable Desquite. Eh... wow, ¿no? A ver Obviamente no puedo usar a Vladimir Porque la hace eficaz Eh... ¿Qué puedo hacerle con este? Pistola agua me lo cargaré Porque... A ver, a ver hace sol Pistola agua no debería quitar mucho Tiene menos potencia Pff, Si es que... Lo, lo Dale, casi... Vale Se viene mucho sol. Tengo un nuevo que vale nada más, ¿eh? Okay, se viene. Uno, dos, tres... Bueno, Fácil. Fácil. Te lo compro. Yeah. Te lo compro. Bronzer. Eh, Antaño se crea que los dibujos de su parte posterior <coughs> residirían su fuerza misteriosa. ¿Quieres ponerle un mote? Se va a Paulo. Por ese gran suscriptor... Que siempre está ahí, Paulo. Fíjate. Eh. sí, ¿no? Sí, creo que sí. Paulo, ahí está. Es Paulo, ¿no? Sí, Paulo. Sí. Como Paulo Londra, vaya. Uh -huh. Paulo, ¿dónde está la buque? No la veo. Ustedes, por desgracia, veis una pantalla en negro. Así que, Paulo, ahí está. ¡Holy shit! ¡Se me ha bugueado! Hostia yeah. <risa> Empezamos bien Mira, tiene chispa y desquite, vale Espíritu vital, evita quedarse dormido, vale, dragón, bro Dime que se ha quitado el bug Chicos <risa> Malas noticias acabar, ¿no? <risa> eh, Os explico rápido No sé por qué por qué En este solo pasar este juego La pantalla se queda en negro a veces Así que lo que voy a hacer es volver hacia atrás Y recuperamos el gameplay aquí con el Pokémon capturado y todo, yo me buscaré el mismo Pokémon, ¿vale? No avanzaré nada más, así que nos vemos... Para ustedes será un segundo, para mí a lo mejor son 10 minutos, así que volvemos en nada Vale chicos, estamos de vuelta aquí, voy a guardar el juego rápido, así en plan... tu fast, tu furious Ahí pone, salvado en el 1, cualquier cosa, ya estoy escarmentado Y volveríamos a este punto Y bueno, eh, no he hecho exactamente nada, tenemos al equipo Pokémon, aquí tenemos a Paulo como estáis viendo, todo sigue igual, los Pokémon al mismo nivel, 7, 5... Eh... Sí, trae un objeto, Pauta. Sí, trae pa pañuelo seda, lo acabo de ver. Que esto es lo de que... Enam enamorarse, ¿no? Objeto, quitar, vamos ah, a ver. No me acuerdo cuál volver el pañuelo seda, no te voy a mentir. Bolsa, pañuelo seda. La delicadeza del pañuelo fortalece los aumentos de tipo normal, te voy a llevar un Pokémon. Fíjate tú, pues no, mira fortaleza los ataques de tipo normal. De tipo normal. Mira a ver si tienes algún Pokémon. Eh. No, de tipo normal, no, no, mira. Creo que no. No, no, de verdad que yo creo que no. Eh, por cierto, eh, Paulo viene con. Creo que lo comenté antes. Viene con ataque de esquite y chispa, que son los dos ataques físicos, que él es ataque ante especial, por desgracia. O sea que, bueno, tampoco. Pero bueno, es que ni, es que ni eso. Vital. Ni siquiera eso. Bueno, me salió con buena naturaleza porque me da defensa y me quita ataque especial. O sea que, bueno, dentro de lo que cabe, pues está bien, ¿sabes? Este va a ser nuestro tanque del sí. equipo, seguramente. Eh, vamos a cambiar el Pokémon. Que parezca, parezco tonto. Voy a, voy a poner a Vladimir de primera. Que está a nivel 5. En uno de los poquitos más bajos. Y creo que aquí podemos capturar. Pero antes vamos a coger este objeto. Que a ver qué puede ser. Lujo Ball. Mira, una Pokéball. Ah, mira, de lujo ah. para capturar ahora. Esto en teoría es ruta nueva. Eh, Cueva oscura. Cueva oscura. Así que vamos a ver qué tal. En teoría no se debería ver nada. Porque necesitas, creo que, destello. Así que ahí está. Pero podemos conseguir Pokémon nuevo. Así que, vamos a ver qué nos puede salir Vamos a ver si sale algún Pokémon, por favor, algo decente Que no sea tanque, por favor, alguna ofensivo. Vale Primer Pokémon de ruta es un... Oh, Loadred Vale Me mola, me mola Vale Aquí tengo el Pokémon de tipo normal Que como tenga un ataque con esta, por favor, más el pañuelo seda Puede estar bastante guapo ¿Qué ataque le podemos hacer? Rayo Carga A ver cuánto le quitamos no debería ser mucho daño. A ver. Vale, bien. Llanto falso. Me quita defensa especial, no pasa nada. La cosa que te subiste es la, el ataque especial, ¿eh? Qué ya, tío. ya. Otro más y lo mata. Eh. Sí, la verdad que sí. <risa> yo creo que lo mata. Vamos a tirar de Pokéball, por cierto. Si veis que tengo otra vez nueve Pokéballs, es que compré una Pokeball O sea, no, no es el único color diferente que hice. Dítele. A ver, yo no les he testigo. Uno. Dos. Tres. 4 ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Perfecto, tío. Bueno, la verdad que bastante Pokémon chillón. Aspira profundamente y luego, usando sus fuertes abdominales, suelta un potente bossarrongo. Ojalá prenda bossarrongo, ojalá. ojalá. ¿Quieres ponerle un mote? Sí, se va a llamar Tyler. <risa> en memoria de otro suscriptor muy bueno. Tyler. Eh, Tyler. Fin. Por pues los nombres no, no se preocupen. A ver qué tal nos salió nuestro querido Tyler. Tiene también un objeto. Colmillo dragón, oye. Todos los Pokémon tienen con objetos. o ¿Cómo va? Eh, muchos de ellos sí. Pero no todos. ¡Oh! Golpe furia, colmillo veneno, picotazo oh, venenoso. Batalla. Bloquea los golpes críticos. ¡Wow! O sea, que sabemos que este es eh, un seguro de vida. Tío, no, sí. me quita me quita ataque especial a la, la naturaleza. Qué putada, tío. Vale, vale, me gusta, me gusta. Vamos a quitarle el objeto porque el mío dragón Creo que ninguno tiene ataques de tipo de dragón todavía, así que. A lo mejor, a lo mejor nuestro. Nuestro Kibel, nuestro Johnny. A ver qué tal. ¿Esto es ruta nueva? No, no. No, esto no es ruta nueva. Vale. Eh. Malorio tiene una Bonguri. Guri. Esto sí es un combate, ¿verdad? Sí. Contra un casabillo. ¡He atrapado un montón de Pokémon! ¡Luchemos! Uf, espero que no sean muchos, eh, de verdad. Como, sea, como sean muchos, muchos lloro. ¡Hostia puta, cuatro! ¡Uh! ¡Y un Celebi, la madre que lo parió! <risa> ¿Cómo se llamaba el señor? Eh... No lo sé, no me acuerdo. No lo miraste, no pasa nada. Es eh, eh, un Casavich... Es después de la... de la... De la de antes, tío, no me acuerdo. Bueno, un Celebi, no Chu... te En teoría sacamos a Chuchi y con Roda Fuego nos deberíamos cargar bastante fácil, a ver. Eh, Sequilla de chuche, alud. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, ya lo uh, tengo. Uh, uh, uh. Menos mal que está a nivel 2, tío. Roda fuego. Deberíamos deletearlo. ¿Debería ¿Debería Ahí está, arcado? hace solo el fuego. Hostia, 13 de experiencia, nada ¿no? más que triste. Un Bulbasaur. Vale, seguimos con chuche. Bulbasaur. Otro roda fuego. f Sí, tengo a Luz también, o sea que... Pero bueno, con sequías muchísimos muchísimos Muchísimo, mejor... Mucho... muchísimo claro. rodafuego. Eh... Un bien. Electrode. ¿Electrode es la segunda evolución, no? La de voltor Sí. Mmm... ¿A quién saco, tío? Eh... Voy a sacar a Johnny. ¿Crees que no es un tipo eléctrico? Y hay que curarse de las espaldas. No, y es muy rápido. Sí, sí. Vamos con Mordisco. O sea, claro, están al nivel Bien. 2, restricción. Vale, por suerte están al claro. 2 y no quitan tanto. Efect Efecto a es que está rotísimo Johnny, tío. Pues sí, la verdad que sí. Hace mucho sol. Electra ahí. Uh. A nivel 2 también, yo creo que... Mordisco otra vez y... Repetición, espérate tú. Que también se paraliza, a ver. Ahí sí, combate bastante y Ahí sí. Eres increíble, me caes bien, busco Pokémon por aquí todos los días, ¿no? no te voy a dar mi número. No. No, no te quiero. A ver, ¿qué objeto es este? ¡Gafas elegidas! ¡Oh! Gafas elegidas. ¡Mama! Mal. ¡Oh, mamá! ¡Joder! estás poniendo la cosa demasiado fácil, Jonen? ¿Yo? Sí, tío. Y esas cosas no lo puedo tocar. Está todo random completamente. <risa> <risa> suerte, pura suerte. ¡Ojo! ¿Combate? No creo, ¿no? ¿Qué haces aquí, Maloy? ¡Qué velocidad! ¿Cuándo me has adelantado? Te mereces un buen regalo. Toma. Cámara lucha. Uf, ¡Wow! Uf. Venga, súper útil. <risa> venga, hasta luego. Venga, que te pite. Supongo que será algo muy útil. A ver, útil. nos queda Un par de minutitos. Podemos capturar abajo. Hay, es que tenemos la torre de... ¿La torre Bulbasaur, si no me equivoco? La torre Vesprog. Dije Bulbasur, ¿verdad? Sí. Soy gilipollas. <risa> la torre pero... de y la ruta de abajo, que en el juego original sale Marip. Me quedan dos rutas. No sé si dejarlo para el próximo episodio o, o qué hacer, tío. Mm... Yo creo que mejor para el próximo episodio y otro, día... otro episodio de capturas, ¿no? Sí, así hacemos el episodio de combate, el episodio de captura. Sí, porque sería ya es que gimnasio. el siguiente episodio tendríamos que ir a la Torre Vesprop Y llegar arriba del todo, luchar contra... No sé si es el Team Rocket, no es el Team Rocket, ¿verdad? Eh, sí ¿Es que el es. Team Rocket? Bueno, no sé no Tenemos que luchar contra es. los malos Y ya después de ahí podemos ir al gimnasio Así que mañana podemos hacer captura en la ruta de abajo Captura la Torre Vesprop, pasarnos a la Torre Vesprop Y en el siguiente gimnasio Yo creo que esa es una buena... Una buena ruta de, de, de, de episodios Así que chicos, vamos a ver el episodio de hoy por aquí Espero que os haya gustado un montón Recordad, dejar un comentario Si queréis que un Pokémon tenga vuestro nombre Y que entre en el equipo Así que, ya sabéis, suscribiros si no lo estáis Y tal, y nos vemos en el próximo episodio Así que, chao bueno. We'll